¿Cómo estás? Otra maravillosa semana desde aquí de Bogotá, Colombia. Siempre son maravillosas las semanas porque tenemos un nuevo día de vida, una semana nueva de vida. Esa, ese aliento de vida que el Señor comparte con cada uno de nosotros cada día por su misericordia. Y siempre compartiendo la palabra, este gran pasaporte como yo lo llamo, porque como somos embajados del reino de los cielos, este es nuestro, nuestro pasaporte que nos va a llevar a una vida eterna. Bueno, hoy el Señor nos lleva a San Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Y habla sobre la parábola de la Gran Cena. Y todo, vamos a leer con toda reverencia esta palabra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. y Yo sé que tú dices un fuerte, poderoso, amén. Y la palabra dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.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 Hombres que fueron convidados, gusta la misera. Esta semana, el Señor nos trae una, una palabra fuerte. Una palabra que nos está diciendo, como lo dice en esta parábola, el Señor nos está invitando a esa gran cena. Pero hay muchas personas que buscan excusas. No, necesito, ¿sabes qué? Este fin de semana, por ejemplo, aquí en Colombia, el, fin, el viernes eh, fue, fue festivo. Entonces la gente normalmente sale del festivo, viernes, sábado, domingo, se van a pasear a disfrutar. No, no, no, no, no. Yo, yo voy a ir después. Yo voy a, a, a escuchar estos videos o a escuchar lo que tu pastor, tu líder está uh, haciendo con esfuerzo a través de esos medios de redes sociales, de la internet, para darte una palabra que el Señor le ha dado. No, no, no, yo lo voy a decir después. Siempre hay una excusa, como vemos, vamos a leerlos otra vez. oyendo eh, esto Jesús les dijo, a un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de, de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Mira, que ese, ese número 17 somos nosotros, aquellos eh, pastores, predicadores, aquellos líderes que nos estamos tomando el tiempo de predicar las buenas nuevas de Reino de los Cielos. Y yo me pregunto, si tú ignoras a los embajadores del Reino de los Cielos que somos nosotros, mucho menos no te importa al rey, al dueño de ese país, que es Dios. Si tú realmente no nos aprecias, no tomas el tiempo, no tomas esos 30 minutos, no sé, de pronto una hora o dos horas de tu tiempo para escuchar lo que Dios quiere hablar a lo más profundo de tu corazón, siempre como vemos aquí, sacando excusas. Y todos aún comenzaron a excusarse. El, mira lo que dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. No, no, no. Necesito ir de paseo. Yo cuando regrese voy a escuchar el video eh, en Indiferido y realmente voy a analizar lo que el Señor me dijo. Ahí podemos sacar eso así. Otro dijo. He comprado cinco yuntas de bueyes y voy, a, y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Me compré el PlayStation o me compré el último juego o el último televisor. Lo voy a probar y después, señor, voy a escuchar tu palabra. Después, o oh, me compré un juego de sala bonito Lo voy a probar. Señor, tú me has bendecido y después lo voy a probar. Otro dijo, acabo de casarme. Y por tanto, no puedo ir. Tengo, tengo, ¿no? tengo una novia, un novio. Eh, quiero estar más con esa persona. Y Señor, yo te pongo en segundo lugar. Iglesia, Dios nos está llamando. Dios te está diciendo que ya deja de buscar muchas excusas. El Señor tiene una cita para ti, tiene una silla para ti, y en, ese, y en esa silla tiene tu nombre. Pero tú estás buscando muchas excusas para no estar en esa gran cena. Esa gran cena que el Señor está pidiendo que, como dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Tú eres bienaventurado? ¿Realmente eres ese bienaventurado que el Señor te está llamando y realmente estás poniendo atención y no estás buscando ninguna excusa? Hermana, hermano, mira tu corazón. No te sientas mal, sino realmente si sientes algo en tu corazón es porque te está tocando. Y no digas, no, voy a quitar este video y no lo escuchar más porque está hablando basura. Y no estamos hablando basuras. Estamos hablando realmente que el Señor tiene una cita contigo. Y te está invitando. Y está enviando a sus siervos, como lo dice el, el versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid. Ya todo está preparado, tu pastor, una vez más, tu líder, aquel predicador que el Señor le está dando el tiempo, que te le está dando los medios, para qué, para que te pueda dar una palabra, para que no te sigas perdiendo, para que no te sigas buscando los, los, los afanes y sigas buscando las cosas del mundo. Si el Señor te sacó de donde te sacó, es por algo bien grande y maravilloso. Lo hemos hablado y no lo vamos a cansar de decirlo. Y continuamos. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, enojado el Señor de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hoy vemos iglesias que toca rogarle a la gente que vaya. Hoy toca decirle a la gente, haga sus altares familiares, rogarles. Hoy toca decirle a la gente, la prioridad es Dios. Después todo vendrá por añadidura. El paseo vendrá. Esos momentos de compartir con familia van a ser muy escasos. Por eso el Señor nos está dando estos momentos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Antes de esta cuarentena, yo siempre, y perdón Señor, me he cuestionado, ¿por qué tus iglesias están vacías, muchas, y ustedes están llenas? No sé si es por el evangelismo de la prosperidad, más no han tenido y han perdido el concepto de la cruz. Ese evangelio de la cruz no se está predicando. Esto me lleva a Mateo 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Tú eres de los llamados, tú irás sí. Yo te pregunto, ¿será que tú eres uno de los escogidos? Tienes que mirar tu corazón, mirar tu vida, mirar tu hogar. ¿Qué está pasando? ¿Realmente Cristo está en ese hogar? ¿Está en esa familia? Si realmente está en esa familia y hay uh, falencias, hay que trabajar en ellas, iglesia. Y, y continúa diciendo, estoy aquí meditando, cómo el Señor nos habla de una manera y de otra, y no hacemos caso. ¿Qué necesitamos pasar, iglesia? Vemos gente irresponsable. No cuidan a los otros. Por, por ejemplo, aquí en el ámbito colombiano, no son responsables al saber que cuidemos a los adultos mayores, no salgamos, no salgamos a otras ciudades donde no hay esta, este virus, pero siguen haciéndolo. Gente irresponsable. Gente irresponsable que realmente no, no está aceptando lo que el Señor está diciendo. Te estoy llamando, te estoy llamando, órame, búscame, te está diciendo el Señor. Te estoy rogando, prácticamente está diciendo el Señor eso. Y tú no lo estás escuchando. ¿Qué necesita el Señor hacer en tu vida? ¿Tocar lo que tú más quieres en tu vida? ¿Qué necesita hacer el Señor? Recuerda que aquí el Señor... En esta gran cena está invitando judíos, gentiles. Y unos puntos muy importantes que, se, que, que estamos viendo, Iglesia, es que se está incrementando la maldad en la tierra. Eh, tenemos que llevar una vida santa y piadosa delante de Dios. ¿Para qué? Para ser esos multiplicadores del Evangelio de Cristo. Esto Es lo que quiere el Señor. Que en esta gran cena, cuando esos siervos por esos medios que están utilizando, esos, eh, esas redes sociales, realmente pon, pon atención de aquellos de esa doctrina que te están diciendo, Dios, tienes, Dios te está diciendo que abres más las puertas de tu corazón, Dios te está diciendo que realmente hagas desayuno, Dios te está diciendo que realmente das este buen testimonio. ¿Qué estás esperando, iglesia?, y para terminar, dijo el Señor, al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Forza, mira esta palabra, fuérzalos para llenar. Prácticamente este, aquí en esta parábola el Señor les está rogando, entren, vamos, no quiero que se queden. Pero la iglesia, el pueblo de Dios no está queriendo hacer caso, está siendo caso omiso a la palabra de Dios. Porque el último versículo dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Querido hermano, querida hermana, espero que a ti no te toque como esas vírgenes insensatas, que a lo último abriste los ojos y en ese momento va a ser el crujir y llorar de dientes. Yo sé que no soy el único. Tu pastor, tu líder, te está diciendo, este es el momento de cosechar. Porque después de esto a, va a venir algo maravilloso, algo sobrenatural. Y si tú no cosechaste durante este tiempo, va a haber algún problema. No para nosotros no para el Señor, para ti. Porque realmente no estás siendo parte de esta gran cena. Y ya para terminar, Juan 1.12 nos dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio, mira lo que dice, los que les concedió el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Así que, reflexiona y oremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor. Padre amado, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que sean abriendo sus corazones a ti, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que ninguno sea negándote, que ninguno sea buscando una excusa, Señor, para rechazar las palabras que están llegando, Padre amado, a cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu sea morando en cada uno de ellos, Padre amado, Padre Santo, para glorificarte, para darte la gloria y la honra, amado Señor. Te pido por las familias, te pido por todos los lugares que llegan estos videos y también llegan audios, Señor, para darte la gloria, la honra y el poder, amado Señor. Que este video, Señor, no sea un video más, sino sea una reflexión más para cada uno de mis hermanos, Señor. Para cada hogar, para cada familia, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para la gloria, te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por escuchar, no a nosotros, sino al Señor, nos veremos en otra misión, aquí, en la fe que conquista. Bendiciones.